En calma se desarrolló el paro huelgario que convocó por 24 horas para este jueves el Frente de Lucha Popular Falpo en el municipio de Salcedo, en demanda de la construcción de carreteras, remodelación del hospital y obras de desarrollo. A tempranas horas el tránsito permaneció normal, el comercio abrió sus puertas, solo aumentó el personal y policial para enfrentar cualquier desorden que se produjera, mientras que moradores de sectores de la ciudad consideraron justa las demandas exigidas. Por el falpo, yo estoy de acuerdo, sí, porque hay mucha calle que hay que en la que de ¿Sobre el hospital? ¿Las demandas que ellos piden sobre el hospital? También estoy de acuerdo en eso. Todo lo que aquí está pidiendo, todos todo, todo, todo, estamos de acuerdo. El cual depende de todos los parámetros legales y se cumpla con todo, que no haya violencia, que se con el pacífico, que eso es lo importante. No me que se ve, pero sin violencia. El pasado miércoles autoridades del Ministerio de Obras Públicas se reunieron con las autoridades del municipio donde se comprometieron a resolver las demandas exigidas por las comunidades. En cámara Yurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.